Siendo hacia Quilmes, ahora le mostramos cómo llegamos y esperemos tener suerte.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 ¿Vamos lejos, Almela? ¿Tres tanques de combustible? ¿Tres, eh, ¿Tres bidones? ¿Tres bidones? ¿A dónde vamos, papá? ¿Aló? Lo vamos a buscar. No, no sube nada. ¿Lo vamos a buscar? Lo vamos, Te... vamos a buscar, lo vamos a, ir a la cueva, por todos lados. Inicio de temporada, acá en Quilmes. ¿Volviste a tus pagos? a mi casa. ¿Te trataron bien? Sí, <ríe> acá arrancaste vos, ¿no?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 el agua, ¿eh? sí. Vamos. 24 acá. Afuera menos. Salida desde Quimes. Vamos, Almela. Acá con Gaby López del Pescador TV. De <risa> vamos con todos, ¿eh? Vamos, Para arriba. Para arriba, el peje 2023, acá con los amigos. Vamos. equipazo. Es acá con Carlito, yo, Dimitres, Felipe, Gonales. Equipazo. Un equipazo, señores. La selección del pejerrey. ¡Ja, <risa> Rey. <risa> vamos capa, el agua, La nuevita, eh, ¿Para estreno 2023 ¿Mirá? para un buen carete capa sí. espectacular ¿Cómo lo ve lugar, Hermoso, che, mirá lo que es el agua Mira, mira, mira, no parece el es es río, traspare mira, se quita la orilla vamos, ¿No? deje, ¿eh? como que se largan las capas, capas al agua, temporada 2023 este es el que pero no arranca el ¿sí? Doradito. Bueno, si se pone contento.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 El primer peje 2023. baja un poquito la caña, Fer, A ver. Primer garete. ¿Cómo estás, eh? El campeón. El campeón 2022, campeón 2023. Una locura este muchacho. A ver, mostrame el peje por favor. Mostrame ese primer pejerrey. rey. Y lo viste en la primera boya, eh. Qué locura. Espectacular. Mirá cómo arranca la temporada. ¡Uh! Zapallo.